Residentes en el ensanche Águila afirman han sido varias las personas que se han accidentado producto al mal estado en que se encuentran los badenes en la zona y los hoyos en la Avenida Libertad. Ya en varias ocasiones hemos hablado con el circo Alegría y se ha comprometido a dar una solución. Hace aproximadamente un año, en noviembre del año pasado, realizar lo que es la construcción del la Baden, lamentablemente hecho. ese problema que se está todavía vigente es por la irresponsabilidad de las autoridades que tienen que ver con eso. Ahí han chocado toda clase de vehículos, también han muerto en accidentes, porque eso oye como tú ves, cuando los vehículos van a cruzar, patinan y pierden la velocidad cuando llega el otro, es un desastre. Entonces aquí ha venido Alex, ha venido ahí hasta con camiones lo ha parado ahí. Pensamos que iban a trabajar y no hizo nada. La burla, como siempre, al pueblo, sabiendo que ellos viven del pueblo y explotan al pueblo y no resuelven los problemas del pueblo. Eso va a ser hasta un día. Y acuérdense que la revolución francesa se dio por el privilegio de unos pocos y la desigualdad de muchos. Amenazan con tomar métodos drásticos en caso de que funcionarios no escuchen sus demandas. En cámara, José Ramón Hilario para NTN. Joan Cordero.